Y es que Top Vivi pues responde al alfa y es que como reseña en el portal más VIP el Antonio Almanza, mejor conocido como Top Dollar Bibi, se convirtió en el hombre más buscado en las redes sociales por los faranduleros y seguidores de la música urbana, tras ser señalado por el exponente urbano El Alfa de ser el responsable de quemar su carro de marca Bugatti valorado en casi 4 millones de dólares la semana pasada mientras estaba parqueado en su residencia en la ciudad de Miami. Sin embargo, en unas breves declaraciones al destacado locutor Anthony Quinn, el empresario aseguró que todo está en manos de sus abogados y que después de que el Alfa hizo los señalamientos, su vida y la de su familia está corriendo peligro. Escuchemos. Placer inmenso. ¿Cómo es? Bien, bien, gracias de verdad. Gracias por tomar la llamada. Placer. Ah, vive vive hay una situación. Tú estás, todo. Te tengo la radio dominicana, te tengo en el aire con nosotros, la radio. Oye, que ahora mismo Antonio yo no puedo hablar porque tú sabes que <comible> este es este un caso delicado, te oye? Sí. Y te tengo que dejar a los abogados Al ahora mismo, te oye? Ya, ya. Pero yo, yo, con usted, yo puedo ir que yo, que salga un abogado hablando, oye. Ya, ya, ya. Qué bueno, qué bueno que tú estás abogados abogado y que... Me excusa, usted, usted me acusa, porque imagínense, sí. cuando están acusando una cosa y no tienen ningún ching de prueba, sí. Eh, hay, que, hay que protegerse, ¿usted oye? Así ah, Esta cosa sí lo voy a decir. Sí. He tenido muchas amenazas hacia mi vida y la familia mía, uh. a través de esta acusación. Guay, ay, y, ay. Estoy, en peligro, y estoy en peligro, mi vida, ¿usted oye? Pero es normal. Guay, guay, guay. No perfecto, perfecto. De verdad, gracias, gracias y disculpa el atrevimiento de nosotros sacarte al like aire. No, no, no, no, no, tranquilo, mi número usted, pues usted puede llamarme. No hay problema, tranquilo. Así muchas es, muchas okay. gracias, gracias, gracias, Vivi. Un abrazo, un abrazo. Ahí está. Okay. Bueno. bueno, bien, ahí podemos escuchar a Vivi. Y no sé si esto es un show mediático, como decían los muchachos, para sacar una canción. Hay que tener mucho cuidado con los fans. Más del alfa Porque puede ser, como decían los chicos ah, Que sea un video y todo eso esté planeado Pero que los fans Que no son conscientes, que no lo buscan Como esa idea de ser bueno Puede ser algo para sacar una canción Llegan al extremo y sí, puede, como él decía, correr peligro Pues su familia, lo ha llegado a él Que lo vean en la calle, mira, él fulano, y le quemó el alfa Ahí, porque el alfa es mío, yo lo sigo Y lo que tú le hiciste a la carrera, y que yo qué, que lo otro Entonces, hay que tener mucho Cuidado con eso, no es Un relajo tomar eso a la ligera Más, que como yo decía ayer, no sé Qué está pasando con la música, con los Artistas que hacían música porque les gustaba Por hacerla, por llegar haciéndolo De una manera positiva, pues Que llegara, que les gustara, que transmitiera y ahora todo por negocio, por sonar, por vez para que vean porque lo que yo tengo entonces es algo que ya están como corto de mente Man, manejando sin manejarse tan corto de mente y no se sabe dónde yo pueden llegar exacto no es, es increíble lo, a lo que ha llegado es como como tú dices hay una parte sensible de la fanaticada ese mensaje que el alfa puso cuando subió el post acusando a vivi de quemar el carro cualquiera se pone sentimental y se va del lado del alfa y si ven a vivir por ahí, le entro, pues como él dice, tengo 14 años de carrera y mi vida, qué sé yo qué, y mira dónde he llegado. Cualquiera se pone sentimental y se va del lado del alfa y, y le echa la culpa a, a, a este hombre. Y dice que es una maldad que se le está haciendo. Entonces, tienen que manejarse bien porque hay fanáticos que pueden coger la cosa por otro lado y ven a, ven a un fulano de estar en la calle y le dan. ¿Ve? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo espero... Que no sea un show mediático, que, que sea algo que se que, que, que esté en el, en el juicio y se aclare. Porque si la otra semana sale un preview del alfe mayor, se jodió todo. <risa> <risa> Va a haber problemas. Si, ustedes, Hola, me a mí, ponen, ponen si gente, ustedes me saltan ¿no? a mí con, con, con, sí, con, con un preview. Tema, que claro. yo, okay. y Vivi viene con la compañía. Y que viene miedo. con la compañía, y dice que una entrevista a la semana en a que Vivi y Alofo que sentado, sí. los dos están, Ay, se, están matando ahora para que tú pues, veas ¿qué? que... ¿qué? No, que se están matando, se, los dos se amenazaron de muerte, diga la cabeza de los focos un millón, eh, entonces oh. él puso cinco para de vivir, y que, que no me venga tú, diga que a las dos semanas ustedes dos centavos <risa> y, <son t> <risa> <risa> y y es verdad que a los foques dijo cinco millones, bye. Sí, entonces eh, eh, eso es un problema. Ya está amenazando una gente, ya usted cae preso por eso. ¿Quién le puso? Y yo vi que Vivi, en una entrevista... parece un poco a Vivi. Pero que Vivi tiene cana allí en la barba ¿Cuánta gente yo me parezco? Como Luco, ¿A la gente? Tú eres el hombre de la mil cara. A mí La parecen todo el mundo. Mira, te parece a Freddy Veragoico. ¿También? Dios lo tengo en su gloria. Ahí sí. Me para Fredín el hijo, Fredín. También. Fredín el hijo. le parece man? a Moluco. Ay, malu... Moluco te daño. <risa> moluco te nego fue pues, a ti, ¿eh? A Hochi de un problema. ¿A cuál? A Hochi Sampe. No, no, no. no, no, no, no oh, mira, mira. No, sí, no, sí. Mira la naricita. No, no, no. No le falta irrespeto respeto a Hochi. ¿A quién más? No se le parece a la naricita. ¿A quién más? A quién más? hay Pachá, hay Pachá también. No, no, no. ¡Alimo, alimo, alimo! a quién más? ¿Eh? ¿A ¿Quién sí, no, más? También hay pachá, hay pachá, tiene un parecido. ¿A ¿Quién más? Eh? A, a, usted llega a ver los el muñequitos. Ella te conoce ese. bien. Ella puede decir que usted no parece. Los muñequitos de, de que les llamó de que la escuela, el que tenía la gorrita roja. No me acuerdo. No. No ya te lo dañaste sí. ahí ya. No recueran no, los recreos, ella recreos. Recreos, sí. ¿Cómo que llama? Tj. Tiene, ya lo, sí. lo matará, ya lo dañaste. ahí <risa> <hay. risa> <risa> <risa> Marco, de, por de favor, ahora a tu estudio. trabajo para ya hacer un, un coso. ¿A qué? Oye, <risa> que te vas un coso ella. <risa> <risa> para que te parezca más él. me un coso le a ella. que le a un coso.